Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero enseñaros una técnica muy avanzada con la cual vais a poder generar hasta mil dólares al mes con Marketing CPA y Canva. Esto es increíble, es absolutamente increíble. Quédate conmigo, te voy a explicar todo de principio a fin para que veas cómo puede ayudarte Canva a generar mil dólares al mes con CPA. CPA Marketing no tiene nada que ver con Content Locker, es una técnica legítima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 Atentos, no solamente para CPA, también va a funcionar con marketing de afiliados Ojo, es una estrategia muy buena que os va a servir para generar ya sea con afiliados o con CPA En mi caso yo la he probado con CPA, ahora mismo mientras grabo este vídeo mi equipo la está probando con afiliados Y nos está dando muy muy buenos resultados Público Anglo, esto es para público Anglo No la he probado para público latino, pero supongo que funcionará igual la única dificultad que vas a tener es encontrar las redes de CPA con el tipo de oferta que te voy a mostrar para el tráfico de Latinoamérica. Y sin más dilación vamos a ver rápidamente, bueno no va a ser muy rápido, eso sí te lo digo desde ahora, no va a ser tan rápido como otras veces. Vamos a ver esta estrategia en acción. Es una estrategia explosiva, atento, esta estrategia requiere de, de pensar fuera de la caja, de pensar Mientras estás navegando en Internet. ¿Cómo llegué yo a descubrir esta estrategia? Muy sencillo. Mira, yo estaba navegando por Internet. Sin más, estaba aquí tan, tan tranquila. Y yo sé que septiembre es un mes de inicios. Mucha gente empieza. Empieza el cole, empieza la escuela, empiezan cursos, empiezan trabajos nuevos. Sobre todo trabajos nuevos. Y yo estaba buscando ofertas de trabajo. ¿Qué pasó con las ofertas de trabajo? Pues mira. Cuando yo buscaba ese tipo de cosas, me aparecían muchas búsquedas de currículums vitaes. La gente busca templates for o currículum vitae O resumés, también se llama resumés de plantillas de currículum, consejos para hacer un currículum. Mira la cantidad de búsquedas. Más de mil millones de búsquedas para templates de currículum vitae. Muchísimas. Si lo ponemos en inglés, vamos a poner resumé. En place, la tengo ahí, lo ves porque ya la estuve buscando 160 millones de resultados 160 millones de anuncios, anuncios la gente está pagando pagando por este tipo de servicios y desde luego yo sé que Canva lo ofrece gratis para Canva es absolutamente gratis te voy a mostrar Canva ves, este es Canva, es mi cuenta de Canva y si tú aquí pones currículum free Times o resumes. pues la tengo aquí porque estamos usando mucho la estrategia y me pone un montón de plantillas súper bonitas, gratuitas que yo puedo ofrecer a la gente si no las conocen yo elijo algunas plantillas por ejemplo, esta es bonita, la elijo esta es bonita, la elijo ¿cómo la elijo? le doy clic a este botoncito de tres puntitos y dice, customize o preview le voy a dar a preview, preview display, click y yo puedo copiar el enlace. Aquí dice que es de pago. Bueno, pues intentaremos buscar unas que no sean de pago. Le doy clic sobre este botón. Le doy con el botón derecho. Y le digo copy link. Y lo copio. Lo pongo en un blog de notas. Cuando ya tenga unas 8 a 10 plantillitas bonitas. Fíjate que no sean pro. Para que la gente no tenga que pagar. ¿Ves? veces paid, paid, paid. Por lo regular arriba están las gratuitas. ves Este es gratis. Este es gratis. Este es gratis, este es gratis, pago, pago, pago, pago, gratis, gratis, pago, gratis, gratis. Tú búscate unas y vas guardando los enlaces, que eso fue lo que yo hice. Lo primero, busqué plantillas para currículums vitae, o resumés, como se llaman en inglés. Vi que había bastante demanda. E insisto, yo llegué aquí porque estaba buscando ofertas de trabajo para CPA, y me di cuenta de este tema. Entonces, cuando tú busques determinado tipo de ofertas, tienes que ver las ofertas laterales. En mi grupo puse una serie de ofertas laterales, por ejemplo, para la gente que hace préstamos. Bueno, pues para la gente que busca trabajo, esta es una oferta lateral. Los currículums vitae. Ya sé dónde encontrarlos, ya sé que se los puedo dar gratis. Y lo que hice fue ponerlas, insisto, en un blog de notas. Las voy a poner junto con... este es un ejemplo, así que en Canva me fui a mi Canva, que es gratis, es gratuito y esta por ejemplo, le doy clic aquí le digo previo, tienes que decirle previo si no se abre y a este botoncito de Customize Template le doy con el botón derecho y le doy a Copy Link le doy clic en Copy Link, me voy al blog de notas y lo pego, Control V, ahí está plantillas de Canva Tú ya pones las que vayas a dar. Yo busqué ocho plantillas. En mi caso, fueron ocho plantillas súper bonitas. Ya las tengo. Y lo que voy a hacer es una página, una landing landing page, para regalar mis plantillitas. En mi caso, usé System IO porque me gusta mucho. Ya sabéis que System me encanta. Y es muy fácil hacer ahí una paginita. Te voy a mostrar la que yo hice. Es esta, mira. Stand out with professional custom resumes, let your qualifications signs with an exceptional CV, design is initial, made to stand, bla, bla, bla. Customize your resume. La plantilla es muy sencillita. Esto me lo he inventado yo. Pero como nadie me va a investigar, bueno, pues ahí lo dejo. Y luego, mira, aquí están las plantillitas. Nuestros diseños están probados para conseguir entrevistas. Y aquí lo pone. ¿De dónde saqué los textos? Pues de aquí. De los anuncios. Mira, eh, por ejemplo esta. Make a free resume. Make your career. Build a free resume. Get resumes for bla bla bla. Estuve mirando muchos anuncios y por aquí yo encontré esos textos. No me hace falta inventarme nada. Los encuentro en punto. Mira, por ejemplo, este es muy bueno. A vibrant selection of a catching and professional resumes. Y también el cover letter, fíjate si tú buscas cover letter, cover letter también tiene un montón de búsquedas en Google. Vamos a copiar control C y luego ya tú lo haces para cover letters, cover letters, templates. Mira, 1960 millones de búsquedas, un montón. ¿Cómo escribir una cover letter? ¿Qué es un cover letter? Cover letter, ejemplos, cover letters, hay un montón, muchísimas. Y Canva, casualmente, Canva, ¿ves? Voy a quitar esto. También tiene Cover Letters. Si tú ves aquí en el buscador, Cover Letters. Mira, hay un montón. Tienes 267 templates. Míralas, ahí están. Y lo que vas a hacer, en lugar de poner los resumes, como hice yo, tú puedes poner Cover Letters. Que la gente las busca. Hay búsquedas. Bueno, yo hice con los, los resumes. Y mira, aquí ya tengo mi primer Oferta de CPA, esto es CPA. ¿Dónde encuentro las ofertas de CPA? Bueno, vamos a, a ir por partes. La landing page. Vale, como la hice con System mayo. ¿Dónde está? Aquí ves, aquí dice Free Resume, Thank you. Page. Aquí yo la construí. Muy chula, muy mona. Muy rápido y muy fácil. Porque con System es súper fácil. Voy a cerrar esto. Mira, ahí está. Me hice este fondo. Este fondo lo hice en Canva. En Canva, tú haces este fondo al tamaño de 1920x800 y lo pones aquí, súper bonito. Esto es facilísimo de hacer. Copias los textos que ya cogiste previamente de Google, los copias, pones el botón. Y en mi caso, en mi caso cuando le dan clic aquí, va a saltar un pop-up. Vamos a ponerlo aquí en directo. Fíjate, le dan pop-up. Sí, envíame los currículos. Esto lo tengo que quitar. Tiene que ser, sí, send me the templates here. Y ahí ya están, cuando lo costumicen. ¿qué va a pasar cuando ellos lleguen ahí? Bueno, pues yo les voy a enviar ofertas de trabajo, de CPA, y de esta manera voy a ganar dinero. Aparte, voy a ganar cuando llegan a esta página. ¿Cómo vamos a conseguir el tráfico? Ahora lo vamos a ver. Vamos por partes. Ya hice mi paginita. Por cierto, si a ti te interesa esta página, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar... El enlace a esta página para que tú simplemente cambie estos enlaces. De aquí a aquí, mira. Aquí en esta parte donde están esta imagen. Cuando tú tengas tu oferta, aquí dice Open URL. Y le vas a poner la URL de tu CPA. Yo te había dicho al principio que también sirve para afiliados. Y así es, mira. Esto es CPA, esto es CPA. Pero esto de aquí abajo, esto... Y esto son afiliados. Son dos ofertas de afiliados. CPA, afiliados, CPA, afiliados. Y de esta manera yo gano todo. Porque a esta gente les interesa, además de conseguir un trabajo, les interesa todas las preguntas que pueda tener un reclutador. Y aquí, cuando no encuentren un trabajo fácil, bueno, pues van a venir aquí. Y dicen, ¿no tienes un trabajo aún? Método sencillo para olvidarte de tener un jefe. Súper sencillo. Estas dos ofertas yo las saqué de Clickbank y estas de CPA estas las encontré en Offerbolt ves, aquí está Offerbolt, tú le pones yo sin más, para trabajos ¿Ves? Yo, yo la he estado buscando ya le das a Search, los enlaces te los voy a dejar aquí abajo también, tú no te preocupes vas a poder verlo, mira Lensa, Send Active Seeker, 220 por persona que envíes, Lensa, Home Jobs estas que son Biz op no las cojas, las que tienen 140, 140, porque no son realmente ofertas de trabajo, son BISOP. Pero hay otras que sí, por ejemplo, DoorDash, 50, está en Max Bounty, LinkedIn Jobs, Max Bounty, DoorDash, Point Click Track, y luego le das aquí al número 2, One New Career, en Revenue Ads, Icon Use a Job de Envius Media. Tú aquí las buscas, mira, Resume Help. Para Canadá, UK y Use. En point click track 625. Tú vas buscándolas. Y cuando las encuentres, las solicitas. Por ejemplo, si hay muchas en Envius Media, por ejemplo. Estas no son, ¿eh? Estas que son de iPhone no son de trabajo. Pero estas que pagan menos, que parece que pagan poquito. Este sí es, por ejemplo. Y está en point click track. Si yo le doy clic aquí. Build a resume that will get you hired. Construye un currículum vital que te conseguirá un trabajo. Eso está muy bien. Bueno, pues entonces yo me voy aquí donde dice run offer. Y lo que va a hacer es enviarme a point click track. Yo me doy de alta, ya corro a la oferta. Si le doy aquí a Run Offer y me manda aquí. Yo me doy de alta y ya está. Eso es todo. Y de esta manera tú vas a encontrar distintas ofertas de trabajo aquí. Mira, te pone ofertas similares, que está muy bien educación, lotería, ¿por qué no? Un Employee Resources, esa está muy bien. Está genial porque es para la gente que no encuentra trabajo y también se puede poner como oferta de trabajo. Y las vas poniendo aquí. Luego, estas dos, la página esta la hice yo muy larga, pero pudo haberse quedado aquí simplemente en esta primera parte, que se llama el Hero Section. Pudo haberse quedado en el Hero Section consumáis si quieren que te los envíe y ya está pero bueno yo quise poner unos ejemplos le puse además estos textos de una persona en ese caso Jane Doe Mark Smith de dónde los saqué pues de internet también no me estuve inventando la rueda ya está inventada esto esta imagen está en Canva yo no tuve que hacerla está ahí esto one me voy a ir a Clickbank y en el Marketplace yo voy a buscar ofertas de trabajo. Dice Employment and Jobs. Le doy clic. Employment and Jobs. Mira. Cover letters and resumes. Guides. General. Job listing. Job search guides. Voy a darle al general. Al primero. Aquí está. Mira. Gana con fotos. Gana con fotos. Sí. Ultimate. to job interview answers. Esta es la que estoy corriendo. 20 por venta. Es Evergreen. Y yo me la puse aquí. Es esta. La imagen te la dan ellos. Tú no tienes que hacer nada. Tiene una página de afiliados. ¿Ves? Affiliate Page. Le das clic al Affiliate Page. Los recursos para los afiliados. Consigue esto, bla, bla, bla. Y simplemente, mira, aquí tienes la imagen. Yo la copié y se acabó. No hace falta más. Pues ya la tenemos ahí. Ya tenemos nuestra landing súper bonita. Ya tengo mis plantillas. Ya tengo la landing page. Vamos a poner aquí, buscar y poner ofertas. Esas las encuentras en... Offer Bault o no, en Offer Vault, como lo es, como lo has visto, cuando hice yo, y vamos con el tráfico. Tráfico. Aquí hay dos formas de hacer tráfico. Tráfico de pago. El tráfico de pago puede ser cualquiera, porque estas ofertas son muy inofensivas. Puedes hacer en Facebook, en Facebook, en Google AdWords, Google AdWords, Bing, Push Notifications, cualquier tipo está bien. Atento, atento, no las pongas como ofertas de trabajo. Si vas a hacer con tráfico pago, tienes que poner desde resumés. Es decir, cover letters o resumes. templates. Porque así ya no te penalizan, porque poner ofertas de trabajo también está penalizado. Bueno, pues ya está. Y si, es de, y si es orgánico, hombre, pues aquí tienes montonazo de... Sitios, todo lo que son redes sociales, lo puedes poner ahí. Te haces una imagen bonita para tu página y lo distribuyes en redes sociales. Por ejemplo, Facebook. Me voy a ir a Facebook. Y en Facebook vamos a buscar Jobs and Employment, por ejemplo. Y vamos a buscar grupos. Vamos. Mira, aquí hay Jobs Wanted, John Bacases New Jersey. Aquí hay otra. Otra, tú te puedes ir uniendo a los grupos, con este perfil yo no me he unido a ninguno, tú puedes unirte con un perfil alternativo O el tuyo, porque vamos a hacer cosas inofensivas, por ejemplo, en New York Jobs, join, con tu perfil, join group Te tendrán que aprobar, pero yo te voy a decir cómo vamos a hacer esto Y en cuanto me deje entrar, ¿ves? está pendiente, vamos a ver si me deja, y si no, vamos a ver, ah mira este, visit ya, ya, ya lo puedo visitar, le doy clic y ya puedo escribir, ves ya me han aceptado, entonces yo lo que voy a hacer es regalar esas, esas plantillas y los voy a enviar a mi página que acabamos de hacer. Voy a poner el Google Translator porque como no sabemos inglés, yo no lo sé, pues entonces tengo que poner el traductor de Google para que me ayude a hacer mis publicaciones. Yo lo pongo en español y le voy a poner aquí... doy one template bla, bla bla, le doy clic y me voy al grupo, ves, aquí, ahí está, doy one template porque me, esto lo voy a poner en grandote, y esto lo voy a poner con negritas, bold, bold, y aquí voy a poner mi landing, esta landing tan bonita que tengo ahí, pues la voy a poner aquí. La puedes acortar. Free Resume Templates for 2022 Download Now. Free Resumes Post. Para ayudarnos con el SEO, porque es importante que tengamos un buen SEO en esta página, me voy a ir aquí al editor y donde dice Settings, Sistema Yo, me voy a ir hasta abajo. Y aquí me dice Search Engine Optimization, SEO. Title, Free Resume Templates for 2022 Download Now. Free Resume Templates for 2022, Download Now, double CV Templates, Model Resumes, Creative Resumes Templates, professional Resumes. Esto yo lo saqué del planificador de palabras de Google Ads. Por ejemplo, y para darle más fuerza en los buscadores, lo voy a poner aquí. Ya está. Listo. Le doy a guardar, guardar cambios. Insisto, estas palabras me voy a ir aquí a las palabras claves, ves, este es el planificador de palabras de Google AdWords y voy a poner acceder al planificador de palabras. Y aquí, fíjate que dice descubre palabras clave o consulta el volumen de búsqueda. Si yo le doy a descubre y le pongo aquí resume templates, templates por ejemplo, y cover letter templates, por ejemplo, fíjate que está en español de España, pues no lo voy a quitar porque esto yo lo voy a poner para Estados Unidos. Y en lugar de España ponemos Estados Unidos, quitamos España y ponemos United States, esta por ejemplo. Guardo y le doy a ver resultados. Y aquí me va a poner las palabras clave Resume Templates de 100.000 a un millón de búsquedas al mes. Cover letter, lo mismo, es decir, mira un millón de búsquedas y mira la competitividad, baja, baja. Yo puedo hacer anuncios de pago con esta palabra y me saldrá baratito, muy baratito porque hay poca competencia. Te estoy dando un montón de tips para que puedas trabajar. Eh, resume format de 10.000 a 100.000, cv template de 10.000 10, a 100.000, resume builder, ¿ves? esta está muy bien, aunque la competencia es media. Porque Canva es un Resume Builder. CV Format, Cover Letters, Resume Maker, este también. Pero nosotros nos vamos a ir a la competencia baja. Cover letter Sample, CV Format, CV Examples, CV Sample, Resume Format for Job. Como ves, hay muchas opciones que te pueden servir muchísimo. Pero muchísimo, mira, si sí, vi mi resumen de 10.000 a 100.000 búsquedas y la competencia es bajísima. Bueno, ya te he dado muchas opciones para que tú puedas rápidamente promocionar esta inofensiva página, inofensiva, que vas a tener, porque te la voy a dejar aquí abajo, con este tipo de ofertas, la gente que está buscando esto, esta oferta es absolutamente resonante con lo que busca, absolutamente. Por lo tanto, aunque sea por curiosidad, le van a dar clic. Y cuando le den clic, si les conviene, si rellenan los datos, yo me voy a ganar un dinero. En este caso, la de Get Rehired está dando 2,40, me parece, en Max Bounty, que es la que yo tengo aquí. Y además, y además, cuando ellos se den de alta, yo voy a poder volver a enviar ofertas de trabajo de CPA, ofertas de crear sus propios negocios si no encuentran trabajo, en fin, ese tipo de ofertas. Esta de Get Recruited también es... Esta es de Max Bounty, también la saqué de Max Bounty Y luego estas, que esta es de Clickbank y esta es de Clickbank Y esta es de Max Bounty y esta es de Max Bounty Pero tú puedes poner la que tú quieras Fíjate que aquí yo puse la página de gracias Que es esta, la voy, te la voy a enseñar Gracias, abajo tienes los estupendos resumes para brillar en tu jornada customízalos ahora Y mira lo que he puesto también Puede ser interesante para ti. Y he vuelto a poner mis ofertas de afiliados y de CPA. Y luego, sí, ya están sus templates. Richard Anderson Model, Diana Watson Model, Luna McCarthy. Yo se los estoy entregando porque no quiero hacer Black Hat. Y como no quiero hacer Black Hat, bueno, pues aquí están los modelitos. Si tú te fijas en mi página, Richard Anderson, Diana Watson, Luna McCarthy, Megan Evans, Alexander Alvich, Maria Anders, Marian Anderson, Kate, pues esos, yo se los doy aquí. Richard, Tayana, Luna, Megan, bla, bla, bla, yo se las doy. Y le doy nuevamente al The en Your Application. Este logo me lo hice en Canva yo solita. No hay ningún problema, tú puedes hacerte la página solito. El logotipo en Canva y luego ya tú te haces la página, le pones tus imágenes las ofertas y a echarles tráfico bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado esta estrategia súper buena para ganar más de mil dólares al mes con marketing cpa o afiliados y canva canva es una cajita de sorpresas a mí me está dando un montón de satisfacciones y no estoy corriendo su programa de afiliados porque solamente es para creadores o para cosas así entonces yo no y estoy buscando la forma de generar ingresos de otra manera, pensando un poquito fuera de la caja. Buscas ofertas laterales y te das cuenta que estás dejando ahí un nicho vacío, poco atendido, que requiere tus atenciones para dejarte su dinerito en ofertas de CPA o de marketing de afiliado Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te invito a que lo pongas en práctica. Una vez más te dejo aquí abajo los enlaces para que tú no tengas que hacer absolutamente nada. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!